ni timidez, ni desánimo, pasión y amor amor botones. La tristeza nos abandona a los dos, y todo es alegría a nuestro alrededor. Tengo el corazón abierto, para que entres en él otra vez Como cada día entras Para ser la mejor parte del día Somos un océano fluyendo La corriente nos arrastra al placer Nos amamos y terminamos riendo El gozo nos hace estremecer Ni timidez ni desánimo Pasión y amor a borbotones La tristeza nos abandona a los dos Y todo es alegría a nuestro alrededor Siempre se toma el tiempo el amor Vivimos a veces en una nube los dos Y cuando llega ese momento esplendor Nos inundamos en ese flujo de amor Ni timidez ni desánimo Pasión y amor a borbotones, la tristeza nos abandona, los dos y todo es alegría a nuestro alrededor.